Bienvenidos a Patchit. espero que estéis bien, vamos a hacer un tutorial sobre C++, ya sabéis cómo funciona un programa en C++, y ahora os voy a explicar eh, las palabras reservadas para las variables, es decir, en el primer programa que hicimos declaramos una variable entera, pero también podríamos haber declarado una variable de tipo real, pues eso es lo que os voy a explicar ahora, los tipos simples predefinido, que son los que con el nombre que se conoce. No le hagáis caso a todas estas cosas que hay puestas, porque primeramente os voy a explicar lo que está entre paréntesis, es decir, que es short int, que es unsigned short, etc, etc. Pues bien, nosotros tenemos una serie de, de una serie de tipos simples. Por ejemplo, tenemos sh short int, que significa una variable entera corta. Ahora explicaré qué es eso de corta. Aquí está el programa ejecutado, que es lo que nos va a salir después. Eh, sería una variable entera, pero que esa variable no va a tener un, una gama amplia de valores, es decir, que va a tener una, una rama corta, por eso el short. Eh, luego tenemos aquí el unsigned short, que es lo mismo, simplemente la única diferencia es que unsigned si traducí esa palabra, unsigned es sin signo. Entonces, nosotros esta esta, este tipo simple lo vamos a utilizar para números naturales. Int, como hemos visto en el programa anterior, una variable entera. Unsigned, una variable nat del tipo natural. Y la única diferencia, como ya he dicho, entre unsigned, short y unsigned sería que... Como está declarada la de arriba tipo short, contiene menos valores. Long o long int es para la variable entera, pero que llega a una amplia gama de valores. Los demás son todos iguales. Y aquí tenemos ya el cambio. Float ya sería para el tipo real y doble también para el tipo real. La diferencia entre ellos dos ahora la veremos. Long double, pues lo mismo que con los anteriores. Solo, simplemente que llega a un amplio gama de, de valores bool es para una variable booleana esto va a tener los valores verdadero o falso y char un tipo de variable para caracteres solo caracteres esa variable con, puede contener una a una b una c una comilla un asterisco pero siempre siempre siempre un carácter pues bueno Ahora os voy a explicar qué es lo que tengo yo aquí. Aquí tengo un cout que como sabéis ya del programa anterior cout muestra por pantalla y aquí tenemos una función que se llama sizeOf y dentro habéis visto el tipo simple predefinido que he explicado. SizeOf lo que muestra es el número de bytes que tiene esa variable, es decir, esa variable tiene 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, ya lo explicaré. Y aquí esta palabra que se llama en y una L al final, lo que hace es muestra esto por pantalla y cuando llega a line yo lo llamo line porque como tiene la L, pues endline, lo que hace aquí es saltar y escribe en la siguiente línea, aquí veis, 2, y el siguiente lo escribe abajo, porque un 2, puesto que short int su capacidad son 2 bytes si nos vamos por ejemplo a la tercera la tercera es int su capacidad es de 4 bytes si nos vamos a ver primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, a la octava que no es porque esa octava va a tener un 8 eso ha sido casualidad nos vamos aquí a la octava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si os fijáis en double eh, ¿Por qué 8? Porque eh, necesita ser una, una variable que almacene grandes números, puesto que es un, una variable real, tipo real. Entonces, esta va a tener 8 bytes. Entonces, si os fijáis, es lo mismo. Yo le doy a run, ejecuta el programa y lo que nos va a mostrar simplemente es el tamaño de, de esas variables. ¿Veis? 2, 2, 4. 12, pues el long doble. Un bull un byte entonces ahora que os voy a explicar pues en qué consiste esto cuáles serían esos rangos de valores entonces para eso me voy a, me voy a, un, a ayudar de la calculadora entonces nosotros tenemos la variable shortin o sea el perdón el tipo simple shortin que aquí nos dice que tiene una capacidad de 2 bytes entonces eh, yo creo que esto lo sabéis un byte son 8 bits es decir un byte es igual a 8 bits ahora esto se va a poner entre comentarios para que el compilador pase de él si os fijáis esto es un comentario en, en C++ entonces tenemos que un byte son 8 bits si tenemos 2 bytes Tendremos 16 bits. Entonces nosotros lo que hacemos es 2, 2, uy perdón, lo he escrito dos veces, 2 Do, lo elevamos a 16 y tenemos ese número 65.536. Pero claro hemos dicho que esto es una variable entera, aunque sea corta es entera. Entonces tendrá números, en, números negativos y números positivos. Entonces qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir entre 2 y nos da 32.768 entonces eh, shortInt iría desde menos 32.768 hasta 32.767 porque el cero cuenta si hacemos lo mismo con la variable int y aquí es donde vaya a ver la diferencia entre shortInt y int tenemos 4 bytes, 4. 4 bytes, si ya hemos dicho que un byte son 8 bits, 4 bytes son 32. Entonces, 2 elevado a 32 igual a todo este número, 429, 4967296. Bien, hemos dicho que es una variable entera entonces lo dividimos entre 2 y nos da 2, 1, 4, lo voy a poner aquí a ver, menos 2, 1, 4 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8. va desde menos ese número hasta, ahora lo leeré bien el mismo número menos 1, puesto que el 0 también cuenta. Entonces, este número sería 2.147.483.648. Ese sería el último número... Uy, perdón, que esto me he confundido. Tenemos menos 2.147.483.648. Ese sería el último número que en una variable int puede almacenar si os fijáis hay una gran diferencia entre short int e int no puesto que short int solo llega a menos 32.000 más o menos y una variable int llega hasta menos 2.000 millones ahí está la gran diferencia pues así con los demás tipos simples espero que os hayáis entendido estos son todos los tipos simples que hay hay más tipos pero no son simples ya lo explicaremos y nada, espero que sigáis con esto de la programación. Muchas gracias y nos vemos pronto.